Wow, mirá cómo nos vamos ambientando no escuchamos me mencionar Chanel Nos ponemos glamorosos Porque llega nuevamente el desfile Y para ello vamos a recibir a Pinti Saba Directora Y a la directora mendocina. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo Gracias están? Un gusto tenerlos por acá. Para nosotros también es un placer estar acá. Aparte sí. yo le decía a Pinti antes de salir a la Ilegosa, a propósito que te has venido con la boina, <risa> lo que además claro. dice, no, <risa> yo suelo usar. Le digo, pero bueno, estás muy a tono con, con, la, propuesta con la propuesta de hoy. Sí, sí, parece que sí. La boina <risa> y Francia son, son, <risa> son como hermanos. Amigos, claro. Lo reconocemos. Sin dudas. Eh, sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, podemos hacer esta función en la nave el viernes y es una, una, un espectáculo muy complicado. ¿Por qué? Y es complicado porque primero se trabaja en un espacio no convencional. Uh -huh. No hay muchos espacios no convencionales adaptados para Ajá. un espectáculo. Porque... Se llama el desfile y la gente se ubica como si fuera realmente un desfile de moda ah, de alta costura. La pasarela. Hay una pasarela, ah, Muy el público bien. está a ambos lados de la pasarela. Ah, me encanta. Y en realidad es un Qué desfile caro. porque hay modelos, Ajá. modelos no, no vestuarios teatrales, vestuarios reales. Uh -huh. eh, Mira, los estamos eh, viendo que son, bellísimos. son dos vestuarios por cada diseñador, uh -huh. que Ajá. han sido vestuarios, digamos, icónicos. Mm. Eh, pero que lo que tiene la particularidad de esto es que. Fueron reversionados por Victoria Fornoni, por la vestuarista, ah, que hizo un gran trabajo, Sin porque dudas. hay que reversionarlo, pero que vos sigas viendo el original. Claro. Que tu propia versión no modifique Tal tampoco cual. la idea del original. No, Entonces... Y además, de este lado del mundo, hay que conseguir ¿no? esas telas, esos géneros, Exacto. todo lo que implica Cuidado. llevar a cabo un vestuario que no es propio de nuestra cultura, ¿no? Y por supuesto, bueno, ahí hay, hay... por eso te digo que es un espectáculo que además, cada vez que desfila un modelo. Lo hace, lo hace con una escena, mm. una escena performática donde se articula el lenguaje para poder contar la razón de ser de ese vestuario ah. y la vida de ese diseñador. Ah. Entonces tiene, digo, esto es de manera poética, no documental, mm -hmm, pero, claro. pero te vas informando un poco... ¿Qué significó eso? Claro. ¿Por qué ese vestuario uh -huh. fue importante? En un marco de 100 años de historia de la moda. Sí, hemos elegido desde Paul Poiré, uh -huh. antes de Coco Chanel, hasta Galeano, John Galeano, uh -huh. que es un actual claro. y bueno, un poco... Entonces vos vas viendo en cada escena, también eh, enterándote de cosas que la mayoría de las personas no, no sabemos, claro. respecto de, de, de qué importantes han sido estos, estos diseñadores, uh -huh. porque... Eh, a veces uno imagina que la moda simplemente lo ve como algo casi estético o comercial, ¿no? uh -huh. pero en la moda hay un concepto, ¿Seguro? en la forma como vestimos los cuerpos, Por supuesto. hay una ideología. Estos han sido grandes revolucionarios, todos estos diseñadores. Y ejemplo decir que Coco Chanel la podríamos considerar la primera feminista porque uh -huh. fue la primera que sí. dijo... Bueno, hay que ponerse pantalones claro. porque es la posguerra. la, la Tenemos que, trabajar, que levantar las ciudades, seguro. o sea... Por supuesto. Entonces creo que en ese sentido, el desfile, por eso se llama el desfile, pero es un evento performático porque uh -huh. cada, cada escena, cada, cada modelo va acompañado de una escena diferente, uh -huh. a veces divertida. Tenemos también humor, tiene también humor. Mucho humor. <ríe> tiene mucho humor. Eh, y entonces se vuelve un espectáculo interesante para... Para hombres, para mujeres, para jóvenes, uh -huh. para adultos. Porque tiene mucho de historia. Además, claro. capaz que el que no es tan apasionado ni está tan llegado a la moda, le interesa, ¿no? Desde el, desde el marco histórico de lo que esto representa. Claro, tiene un costado didáctico, uh -huh. sí. Si Gabriel, ¿y es fácil producir y <coughs> ejecutar este tipo de espectáculos? Mira. La respuesta es no. <risa> la realidad es que para mí es algo, algo totalmente diferente. Yo no estaba en el mundo del teatro, uh -huh. Pinti es como la que me metió en este mundo. Ah, y ¿De, de, ¿De qué de palo venís vos? De los eventos, eh, a ver, fiestas, festivales, ah, todo lo social, digamos. Uh -huh. Y es la primera vez que estoy con algo teatral, uh -huh. con performance y qué sé yo. Y la verdad que me encantó. Cuando Pinti me lo propuso, me gustó mucho. Eh, es algo totalmente diferente. Claro. <risa> eh, eh, la verdad que es un grupo hermoso también, aparte son monstruos, Pinti hace 50 años que está con esto. Entonces, estoy aprendiendo mucho de ellos también. Claro. Eh, como actores, eh, bailarines, hay cineastas. Eh, así es que la verdad que es diferente y es hermoso. Realmente sí. es Igual, muy lindo. Ser productor es muy, muy pesado. Eh, y sí, eh, tenés que estar en todos los detalles. Los detalles más chiquitos y en los más grandes, sí. en sí, ese sí. sentido. La verdad para nosotros también este, tenerlo a Gabriel de productor ha sido una ganancia enorme. La presentaron esta obra eh, el año pasado, de hecho nos visitaron aquí en el programa. ¿Cuál fue el balance? ¿Qué les devolvió la gente que tuvo la posibilidad de presenciar el espectáculo? ¿Con qué comentarios se acercaban? ¿Qué les decían? Bueno, mirá, en realidad es como raro decirlo porque nosotros somos los que lo hicimos, pero... <risa> La verdad que los comentarios fueron increíbles, o sea, estaba mal gente, decirlo, si la, la buena, obra está buena, claro, está buena, la buena la gente bueno, gente estaba nada claro. nada sorprendida, diciendo, pero nunca me imagina, inclusive un amigo mío que lo había llevado, mi amiga así forzado. Me dijo, te lo confieso, vine para no separarme de ella Sí, vino obligado <risa> Típica, el marido obligado Pero estoy encantado, no puedo creer lo que vi O sea, claro. me fascinó, me parece una cosa re original, diferente La gente, de verdad, la respuesta ha sido... Bueno, es un placer positivo. para todos nosotros, el equipo Quiero decirte que yo soy la directora, la de la idea Pero el desfile es la obra de todos los que trabajamos allí ¿eh? ¿Cuántas personas hay en escena? Mira, más o menos... todo el equipo Veinte personas Ajá. seríamos el staff Bien eh, y bueno, importante también decir que esto es un proyecto que surgió a partir de un pedido de la Alianza Francesa Ajá. para festejar los 65 ah, años mirá, de existencia están de la Alianza. Ellos. Por supuesto, este, el, digamos, el Teatro La Silla y la Alianza Francesa fuimos los que y conseguimos la, el financiamiento para poder hacer este, este evento. Ajá. así que ¿Y fue fácil decidirse por los diseñadores, por qué vestuario, cómo guionar, cómo enmarcar esa historia de la mano de estos grandes autores de la moda? Y yo en principio me junté con Victoria Fornoni, la, la Virginia, vestuarista, Le mandamos un beso grande. que ella es la, una maestra que ha hecho todos los vestuarios que ustedes van a ver. Y bueno, ahí tuvimos que hacer primero la primera selección de esos 13 diseñadores, claro. después seleccionar qué vestuarios eran de esos 13 diseñadores, uh -huh. los, los icónicos que queríamos... Remarcar de alguna manera, y después, bueno, yo seguí por mi lado con, con el trabajo de, de, de, de guionar esto y de, y de crear junto con el equipo las escenas, y ella con, con el hecho de diseñar sobre el conocido algo nuevo, uh -huh. eh, con su impronta, pero la verdad que el trabajo de ella también es magnífico. Es muy talentosa, Vicky. Bueno, sí. una, un viaje en el tiempo se me ocurre, que es ¿no? como sí, si uno se subiera si una máquina del tiempo, viajase y. A la Francia de 100 años atrás Debe ser una experiencia muy bonita Incluso ustedes nos han traído como Un spoiler, un pequeño adelanto Una de... pequeña escenita Que es este de Gautier Porque Ajá. Gautier que es uno de los diseñadores ¿Sí? Un tiempo también hizo eh, Toda una ropa relacionada con lo marinero con, eh, con los colores de los marineros Con las rayas Entonces uh -huh. bueno, trajimos un pedacito de algo de Gautier y un vestuario ¿Es que de la tie... por supuesto Dale, le vamos Dale, a dar vamos. el paso a los chicos y, y, y la bienvenida bonito! Gracias. Y además ese detalle de, de la música en vivo acompañando me parece que, que está es genial. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, Mar... Desde el los peinado. Presentalos a para acompañar. En el acordeón, oh, Maru Zanane. genial, eh, Maru. Pachi, Mimo, eh, Sergio Páez. Muy bien. Y nuestra modelo, Emiliana López Dupertiu. Gracias, Muy Emiliana. Bien. Precioso. Gracias a los tres. Muy enamorado, bueno, me encantó. Qué bonito. Bueno, esto es tan solo un poquito de lo que van a ver. Una de un las dos pasadas, fragmento. pero bellísimo el vestuario, bueno. los peinados, todo súper bueno. bien ambientado. Bueno, esperamos sí que, gracias a los medios de comunicación, a ustedes especialmente, la gente pueda eh, ir este viernes uh -huh. porque... Es muy probable que sea la única función que hagamos sí. en la ciudad de Mendoza y es lindo que la gente lo aproveche. Sí. El Cultural es un espacio muy grande, sí. hay posibilidades de que pueda entrar mucha gente, así que esperamos que el público se acerque Genial. y disfrute del desfile. Mañana, ¿a qué hora? No, no, viernes, 21 horas 21 a 30 horas. Muy bien. En perfecto. la nave Cultural Sala 1. Se puede comprar entradas anticipadas o directamente si se acercan a la boletería van a poder se puede hacerlo comprar desde aquí. Ah, muy bien. Eh, y si no, en la boletería del teatro ya va a estar para comprar también. Bueno, está hecha la invitación entonces. Ya o sea, tienen su plan para el fin de semana. Excelente. Mañana eh, a partir de las 21 horas allí en la nave cultural.